De mi corazón, una voz que llora quiere decirte con obligación ya a todas horas. De perfil toda su razón Contando con los años Que han pasado Se encuentra sedil Desorientada Y solo la espuma del mar No Pierdas de vista las rocas, no hay forma ya de desandar. No pierdas de vista las rocas, te seguro que las atravesarás. Y si ves que no vas a llegar, En mí, en mí. cuando sientas que no puedes más Te va a desangrar Mi ritmo no lo marca un cachotela A mí me gusta la velocidad Tirar y ceder de mis sueños O quizá regalar Razón. O quizá dejarte lo entero y si ves. que no vas a llegar